Hola, buenos días. Yo soy Enrique Martínez Meyer y en esta ocasión les voy a presentar un caso de estudio de cómo implementar modelos de nicho para eh, hacer análisis de cambio climático. En este caso es sobre eh, proyecciones de, de modelos de nicho de los roedores endémicos de México. Y aquí está la información del curso y la, el sitio web en donde ustedes pueden encontrar toda la información del curso, así como el correo electrónico al que se pueden comunicar y eh, mandar sus preguntas también. Toda la información necesaria. Bueno, comenzamos. El trabajo que les voy a presentar es... La tesis, es una parte de la tesis doctoral de, de mi estudiante Claudia Moreno, que ella es eh, especialista en, en mamíferos silvestres. Y lo que propuso ella hacer como, como tesis de investigación pues fue el, el, el efecto que tiene o que ha tenido el cambio climático que podría tener en la distribución de los, los mamíferos endémicos de México, en particular sobre los roedores. Para México hay registradas 117 especies de, de roedores en México eh, que, que se encuentran en, en cinco familias. Aquí están en la, en la lámina las, las familias que tienen especies endémicas para México. Eh, muchos de nosotros, muchos de ustedes también, Estamos interesados en, en utilizar a los modelos para poder hacer predicciones de qué es lo que les puede pasar a la, a la biota, a la biodiversidad, en los años futuros por el efecto de cambio climático. O también eh, reconstruir la historia utilizando los modelos de nicho para ver cómo han sido los cambios en términos de la distribución de las especies. En una sesión anterior, en donde tratamos el tema de las transferencias de los modelos de nicho, yo fui enfático en decir que, que los modelos, desde mi punto de vista, no sirven, por lo menos en su estado actual, para poder predecir eh, lo que va a pasar en el futuro. Puede, pueden servir para generar escenarios, para hacer proyecciones bajo esos diferentes escenarios como tendencias de cambio, pero poder predecir al grado de decir que en este sitio va a desaparecer la especie o en este otro sitio se van a, va a colonizar una especie y va, va a tener poblaciones eh, puede ser que todavía esté fuera de los alcances de los modelos aunque estamos activamente buscando esas capacidades en los modelos y sobre lo que tenemos que trabajar pues es sobre todas las dificultades que se presentan para poder llegar a eso, eh, que tienen que ver en buena medida pues, con, los diferentes, dif con las diferentes fuentes de incertidumbre, como por ejemplo, eh, pues, empezando por los escenarios y los modelos que se han utilizado para, para proyectar, el clima del futuro, que tienen todavía una enorme incertidumbre. Eh, hay otros que, que están en nuestra cancha de, en, del campo de la modelación de nichos y es eh, el papel que juega, o, o bueno, cómo funcionan los diversos algoritmos que existen para poder hacer modelos de nicho Bajo las transferencias, esto ya se los expliqué yo en la sesión anterior y que es un gran problema, que los climas no análogos, eh, es decir, esas condiciones ambientales que están en un en una, escenario climático alternativo al de, cal de calibración de los modelos, eh, el efecto que tienen sobre los algoritmos de modelación, que puede ser muy muy fuerte. Entonces, lo que, esto es en lo que termina es que uno no sabe en qué algoritmo puede uno confiar para hacer las transferencias. Es un gran... en el que nosotros nos hemos enfocado. También les había yo explicado sobre eh, el reto que tiene cuando uno modela en un, en un área de calibración y proyecta un, a un escenario geográfico diferente. Puede ser un tiempo un espacio diferente, pero en, el, en la calibración no se no se tiene una modelación um, completa del nicho o una buena caracterización del nicho de la especie. Entonces, eh, si los escenarios de calibración y de validación contienen características ambientales diferentes, pero que ambas son adecuadas para la especie, eso, eso genera un problema. Eh, y bueno, el, el problema más importante quizá es que en, en términos de transferencias al futuro, pues es que uno puede decir casi cualquier cosa y como no hay datos para poder validar los modelos, pues en realidad no sabemos si esas, esas proyecciones y esos escenarios generados, esas hipótesis geográficas generadas son válidas o por lo menos tienen algún sentido o no entonces todas estas y todos estos retos que tenemos enfrente para poder hacer una mejor modelación de nichos pues son son el campo de estudio de, de varios de, de nosotros de los que estamos interesados en, en el tema de las transferencias en el tema de cambio climático pues eh, yo les había dicho también que en, en esa sesión anterior de transferencias que una forma en que nosotros habíamos estado lidiando con este problema fue a raíz de la tesis de Ángela que en esta misma sesión Ángela eh, les ha explicado qué es lo que hizo, cuál fue su idea y cómo trabajó su, su investigación pero básicamente lo que ella generó fueron periodos eh, climatologías en, en tres periodos diferentes a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI allí están los años, de 1910 a 1949 ella generó una climatología del tipo de, de World Climate es decir, las, las mismas 19 variables climáticas pero con datos específicamente para, para México incluyendo un poco del sur de Estados Unidos y el norte de Centroamérica eh, entonces la idea era eh, cuando concebimos esta, esta posibilidad, utilizar la información climática del pasado y los registros de las especies en esos mismos periodos del pasado para poder hacer proyecciones del pasado al presente. Claudia Moreno, eh, también ella interesada en, en los mamíferos específicamente y en utilizar este enfoque retrospectivo para evaluar cuáles algoritmos están funcionando mejor, pues eh, sobre eso trabajó su tesis, una parte de su tesis de doctorado, y esa es justamente la que yo les voy, a, les voy a comentar en esta sesión. Entonces, pues la idea general y básica era escoger un grupo para los que, un grupo taxonómico para el que, se conociera más o menos bien, hubiera suficientes datos, y que fuera endémico a México para poder utilizar estas climatologías, estas capas ambientales que, que desarrolló Ángela y poder tener la mejor caracterización posible del nicho de la especie sin que estuviera eh, parcializado por lo menos la distribución de la especie. Entonces eh, se decidió por ella, decidió los, los mamíferos endémicos a México y en específico los roedores. Entonces eh, la forma en que lo abordó es que reunió la información de las presencias de, de cada una de estas 117 especies y dividió esos registros de presencias en los tres periodos, eh, clasificó los registros con base en los años para eh, asignarlos a cada uno de los tres periodos y de una manera pues, más o menos arbitraria, decidimos que íbamos a poder utilizar para este ejercicio las especies con las que contábamos con por lo menos 10 registros de presencia para cada uno de los periodos, lo que, del, de lo que pues, redujo el número de, de especies eh, a modelar. ¿no? Luego, y como tradicionalmente, o bueno, como lo concebimos en, en un principio, fue y calibrar los modelos con registros y las capas del periodo 1 por ejemplo, y luego transferir al periodo 2 y al periodo 3 y pensando en que, bueno, transferimos al periodo 2 se utilizan los registros del periodo 2 para la validación de esos modelos y luego se hizo todas las combinaciones posibles ¿no? hacia del pasado hacia el presente, al igual que del presente hacia el pasado, calibrando y validando como se los acabo de explicar. Esa fue la forma en que lo concebimos en un principio. Pero nos encontramos con, con un primer problema, en el que si uno tiene un conjunto de datos para el periodo 1, digamos, y un conjunto de datos que es diferente para el periodo 2, si uno hace un modelo con el conjunto de datos 1, va a ser diferente al modelo que uno haga con el conjunto de datos 2, incluso utilizando las mismas capas ambientales, simplemente porque los datos son distintos. Entonces, si, si nosotros Seguimos el enfoque que les expliqué de, de calibrar con los datos del periodo 1, los datos, los registros en el periodo 1 con las climatologías del periodo 1, transferir el modelo a la climatología del periodo 2 y validar con el periodo 2 las diferencias que, que pudiéramos encontrar, pues es difícil atribuirlas al cambio climático. Eh, y no a esta situación metodológica que implica que los modelos, simplemente porque son datos diferentes, van a salir diferentes. Entonces, eh, ¿cómo darle la vuelta a ese a ese problema? Bueno, lo que, lo que se le ocurrió a Claudia fue que teníamos que probar con cuáles especies entonces sí se podía hacer este ejercicio. Y la manera en que lo hizo, esto, este, esta lámina comienza con el mapa de en medio donde dice eh, variables del, del periodo 1 y los registros del periodo 1, ahí se hizo la calibración. Y luego se utilizó los los registros de presencia del periodo 2 sobre las variables del tiempo 1. Y se compararon esos mapas. ¿Cómo se compararon esos mapas? Se sobrepusieron los mapas y se eh, midió la similitud, es decir, se contaron los píxeles que coincidían y que no coincidían. Y lo mismo se hizo para el periodo 3, utilizando los registros del periodo 3, pero las variables del eh, periodo 1 y luego todas las combinaciones posibles es decir los, las variables del periodo 2 con los registros del periodo 1 luego del periodo 2, luego del periodo 3 y así para todos los periodos para todas las especies con el fin de en estas comparaciones de, de sobreposición de mapas la lógica fue que si los mapas se parecen mucho, es decir, en más de un 70% de similitud, y ese es otro valor arbitrario, entre el conjunto de datos del periodo 1 y el conjunto de datos del periodo 2, por ejemplo, los dos eh, calibrados en las climatologías, vamos a decir, del periodo 1, quiere decir entonces que la estructura de los registros, la estructura de los datos, no está teniendo una influencia mucho, muy grande en el resultado del modelo. Entonces, dijimos, solamente vamos a modelar a las especies para las que tengamos esos valores de similitud por arriba del 70%. Una vez que hicimos el ejercicio con todas las especies, para las que sí tuvimos datos. Eh, escogimos solo aquellas para las que en esta comparación de mapas tenían valores por arriba del 70% de similitud. Y entonces sí, ya hicimos el procedimiento el que les expliqué en un principio de calibrar en un tiempo, proyectar en el otro tiempo y luego validar con los datos de ese segundo tiempo. Así para todas las combinaciones posibles, y utilizando tres algoritmos que queríamos probar para esto, Bioclim, GARP y, y Maxent. Entonces, para la validación, bueno, fue sobre con la sobreposición de los mapas, como les estaba yo diciendo, y utilizamos diferentes métricas de validación, aunque pues la, la que... Eh, digamos, más informativa de todas estas, pues es la TSS. Entonces, eh, bueno, de los resultados más importantes que sacamos de este análisis es que de las 117 especies de roedores que existen para México, solamente 19 contaron con datos suficientes eh, para cada uno de los tres periodos para poder realizar los análisis. Es decir, casi, bueno, 98 especies... No, no tuvieron información suficiente para poder hacer este ejercicio. Y bueno, de esas 98, 29 no tuvieron ni siquiera 10 datos en, en total. Eh, luego, esta gráfica lo que muestra es un resumen de los valores del, del índice del TSS, cada uno de los tres algoritmos, acá está Bioclima, acá está Garty, acá está Maxim. en términos de su, de su eh, desempeño para poder hacer proyecciones hacia el futuro en, en negro y proyecciones hacia el pasado, que creo que eso está mal dicho y los españoles le, le llaman retroyecciones. Eh, aquí en Gris Claro, lo que ustedes pueden ver en esta gráfica, y ese es uno de los resultados importantes, es que no es lo mismo transferir un modelo a un escenario del futuro que del pasado, por lo menos a nosotros eso nos pasó, o sea, evidentemente el algoritmo no sabe si está uno transfiriendo hacia el futuro o hacia el pasado, pero la composición o la diferencia que existe entre las climatologías de un tiempo al otro funcionan diferentes si, si va uno del periodo 1 al periodo 2 que si uno va del periodo 2 al periodo 1. Eso es interesante, yo no, yo no he visto en la literatura que eso lo hayan destacado. Otro resultado importante aquí es que los algoritmos funcionaron diferente. Bueno, eso ya sabíamos de entrada que iba a pasar, pero... Y, la forma en que, en que funcionaron diferente es interesante. Ustedes fíjense aquí que la, el algoritmo que tiene menor diferencia entre el futuro y el pasado, entonces entre proyectar a futuro o proyectar al pasado, es máximo. Sin embargo, los, el algoritmo que sacó los mejores scores en términos de TSS para las proyecciones hacia el pasado, fue fue GARP, y para el futuro fue Maxim. Eh, entonces, pues como ya lo hemos visto en otras situaciones, la estructura de los datos hace que, que cambie el desempeño de los, de los algoritmos. Otra vez, eh, como Town lo ha mencionado muchas veces a lo largo de este curso, no hay, un, no hay una bala de plata, un algoritmo que sea la bala de plata, como le dicen eh, coloquialmente, es decir, no hay un, un algoritmo que funcione mejor que los otros. Otro resultado interesante es que hubo una relación positiva entre, entre el valor de desempeño, en este caso el TSS, y el número de, lo, de, de registros. Conforme más registros hay, en general, pues funcionaron mejor los modelos. Esto, por supuesto, tiene una lógica que entre más registros se tienen, pues hay eh, una mejor caracterización del nicho de la especie y entonces funcionan mejor las transferencias. Bueno, eh, ¿cuáles son las lecciones que aprendimos de este ejercicio? Bueno, esto es un hecho, pues los algoritmos se comportan diferente para las transferencias y de y depende su comportamiento de la estructura de los datos, es decir, de las climatologías que uno usa, y de la cantidad y la calidad de los registros de presencias. No hay un mejor algoritmo, y nosotros lo que vimos es que Maxent fue más estable en términos de, de las diferencias importantes que vimos entre proyectar hacia el futuro y hacia el pasado. Maxent se, se comportó más estable, pero, eh, y, y fue obtuvo mejores scores para las proyecciones al futuro y GARP para las proyecciones al pasado. Esto también nos, nos, nos dejó la lección de que no todas las especies son adecuadas para poder transferir los modelos en el tiempo. De, de nuestra, ciento, nuestra lista de 117 especies iniciales y luego del recorte de 98 especies que no tuvieron datos suficientes en cualquiera de los periodos. Nos quedamos con 19, pero al final las que, las que sí pudieron servir para hacer las proyecciones en los tres periodos, por la robustez de los datos en los tres periodos, fueron solamente 9. Es decir, de las 117 especies, solamente 9 fueron buenas candidatas para poder hacer transferencias en el tiempo. Y nos dimos cuenta también que la cantidad de datos juega un papel importante. Esa última gráfica que les mostré. Entonces, dividir los datos en tres periodos, pues lo que hace es que reduce la cantidad de datos para cada uno de los periodos y, y eso puede tener un efecto importante en la calidad de los modelos. Entonces, esto pues, nos ha puesto a pensar de cómo ¿Qué otras alternativas podríamos implementar para, para poder hacer mejores modelos y mejores transferencias? Se, se me ocurre una idea que esta todavía no la he implementado, pero a ver si alguno de ustedes se interesa y se anima a implementarla. Y es, tal vez alguien ya la haya propuesto antes, no, no lo sé, no la he visto, pero... Luego resulta que, que uno tiene una idea y Town va dos pasos adelante, y entonces él ya la hizo, ya la probó ya la rechazó, ya la aceptó y uno y se entera. Eh, pero en lugar de dividir los datos por periodos como lo hicimos, lo, lo mejor sería, para poder hacer la mejor caracterización posible del nicho, lo mejor sería utilizar la mayor cantidad de información disponible. Pero entonces, si tenemos datos, por ejemplo, de principios del siglo XX y luego datos de finales del siglo XX y luego del siglo XXI, entonces lo que se podría hacer es utilizar los valores de las variables ambientales para cada uno de los datos del periodo que le corresponde. Es decir, del registro que es del, de principios del siglo XX, usar los valores de las variables para, ese, para esa localidad de las climatologías de principios del siglo XX. Y luego, para el, los puntos que son de, de mediados del siglo XX, utilizar los valores de las variables que corresponden a ese periodo y lo mismo para los que son del siglo XXI. Eh, es decir, que cada registro tenga los valores que le corresponde al al periodo o al año en que fueron, bueno, el periodo en el que fueron eh, colectados. De esta forma nosotros tenemos todo el conjunto de datos con sus valores ambientales eh, de, de, de, de su periodo y de esta manera podemos hacer un modelo de nicho más completo, y después este modelo de nicho más completo proyectarlo a cada uno de los periodos de análisis. Ahora, ¿cómo se podría validar un modelo así? Bueno, pues se me ocurre que en lugar de utilizar todos los datos, se utilicen, por ejemplo, en este caso que son tres periodos, se utilicen los datos para calibrar de dos de los tres periodos y luego se valida con los datos del periodo al que se proyecta o al que se transfiere el modelo. Eh, esto implica que no todos los, los eh, algoritmos se pueden utilizar, porque no todos tienen la capacidad o la posibilidad de que uno les dé los valores de las variables ambientales que corresponden a ese periodo. Normalmente, eh, pues uno mete los, las capas ambientales y, y los, los puntos en una base de datos y el sistema obtiene los valores de las variables ambientales de esas capas que uno mete. Hay otros sistemas, por ejemplo Maxent, que uno puede meter, en lugar de meter las capas ambientales, uno sí puede meter los, valores con sus, los registros con sus valores correspondientes. Ahí sí se podría. O en sistemas en donde. Eh, pues uno tiene mucho más control sobre los datos, ¿no? por ejemplo, los clean, los GAM, etc., en donde uno puede de, interactuar mucho más con los datos. Los algoritmos que son más, más caja negra, como, como en el caso de, de GARP, de los que nosotros utilizamos, por ejemplo, pues en esos no, no tiene los, los programas, los software que se han desarrollado para utilizarlos, no tienen esa posibilidad. Pero en fin, esas son, son ideas y lo importante es despertarles a ustedes la curiosidad para que sigamos entre todos empujando en el campo que, y que nos permita cada vez reducir la incertidumbre y tener eh, mejores resultados en todo esto. Bueno, eh, eso es todo por mi parte. Aquí está otra vez la información sobre el curso. Les agradezco mucho su atención y estoy para servirles en la sesión de preguntas y respuestas. Ahí nos veremos y si necesitan algún tipo de contacto personal, pues ahí están mis datos. Muchas gracias.